Chocolate picado con materia grasa a baño maría. Ir revolviendo de vez en cuando. Y mientras esto se derrite, poner a batir los huevos con el azúcar. Dos huevos más el azúcar. Batir hasta que quede así, que se pueda dibujar encima, hacer un dibujito mantequillar el molde así el chocolate ya está fundido con la materia grasa y hay que unirlo al huevo batir para que se una bien tamizar la harina yo le eché un poquito de cacao pero si no, no es necesario Poner el horno a 180 grados, mientras tanto. Y mezclar esto, en forma envolvente, así. Poner en el molde y al horno, por 15 minutos. O hasta que se vea una capa craquelada arriba. Una vez listo, sacar y dejar enfriar con un paño arriba. Para saber si está listo hay que pinchar y que el cuchillo salga limpio. Es una receta muy fácil y rica de hacer. Ojalá les guste.